¡Hola, Moni! ¿Cómo están el día de hoy? No sé si lo escuchan, pero estoy medio, no medio, estoy muy enferma ahorita. De hecho, ayer no dormí casi nada. En la mañana tuve que ir al hospital. Me quedé todo el día en mi casa hasta ahorita que me puse listísima, me puse guapa. Porque hoy tenemos un evento muy, muy, pero muy importante que tenemos que ir. Y sí, es el evento de The Glory. La Gloria, la Gloria. Es la serie de Netflix muy, muy popular y famosa del año La Gloria salió parte 1 y ahora salió parte 2, bueno, en dos días va a salir parte 2 y me invitaron los de Netflix Corea a un evento para ver a los actores. Creo que van a estar haciendo como entrevistas. Así que vámonos. Y yo ya estoy sudando. Tengo calor. Chicos, no se preocupen. Hoy fui al hospital y no tengo corona. Justo fui porque dije no puedo ir a un evento con muchas personas. Ay, siento que voy a llegar tarde. Ahorita presiento. Ay, vi que desde mi casa ahorita a esta hora, nos tarda como una hora y quince minutos eh, Esperemos que lleguemos a tiempo, pero hay mucho tráfico Esto es lo que pasa cuando no piensas en el tiempo No quiero bloguear mientras manejo porque me da miedo, así que los veo cuando lleguemos Estoy emocionada Después de una hora y media, ya casi llegamos No saben el tráfico que hubo ¡Ah! No sé si lo escuchan en mi voz, pero me siento peor. Como que siento que no me sale mi voz bien como normal. Pero estoy emocionada, nada más para ver. Creo que estoy emocionada no para ver a actores. Pero estoy emocionada porque no sé qué esperar. Allá me casé. Uf. Bueno chicos, parece que llegamos porque aquí dice The Glory. Aquí estamos, The Influencer. Y ya vamos a entrar. Pues me dieron mi ticket. Mi boleto y también esto Vamos a entrar porque me están diciendo que nos podemos tomar fotos adentro Así que vamos a hacer eso Aquí se pueden tomar fotos ¿Cuál me tomo? ¿En la negra o en la blanca? Creo que me tomaré una foto en la blanca porque tengo negro A ver, lo vamos a hacer Estoy sola y me da pena Pero lo vamos a hacer para el contenido Como que todos vinieron con sus amigas o gente que conocen Y yo sola, no sabía que podía invitar a alguien más Miren, me saqué esta foto ¿Qué tal? Ho, ho. Primero que nada, perdónenme Mi voz como que suena un poquito raro Pero sí quise poder explicarles Un poquito de lo que pasó Y de lo que hablaron durante el press con Aquí en The Glory Porque no nos dejaron grabar mucho sí, algo que se me hizo súper interesante de The Glory, de lo que dijo la escritora, fue sobre el concepto de que si hay un dios o no. Después de haber escuchado eso durante el press con, decidí ver el drama otra vez desde el principio. Me di cuenta que sí hay ese concepto sobre la religión y de los diferentes tipos de dioses que cada quien tiene. Cada personaje en el drama tiene su propio dios. Por ejemplo, una de las malas, Pah jin se ve que siempre va a un templo porque es budista. Otra de las malas, y Sara, se puede ver que ella va a la iglesia. Y la escritora explicó... Que hay una razón por la que decidió meter este concepto, porque en el drama si ven la víctima Mundungun parece que no tiene una religión. Lo que ella quiere decir es que ella tiene su propio dios, ella tiene su propia fe y al final ella va a poder vengarse todo lo que le pasó durante sus años en la escuela. Y fue muy interesante poder ver los diferentes religiones durante el drama. <tose> <웃음> 제가 <어쨌든> 작가니까 어, <웃음> 마르케스가 쓴 백년 모아는 고독? 이런 작품들이 생각이 나거든요 네. 남미 작품들은 화상적이고 굉장히 몽환적인 분위기들이 있어요 근데 네. 저는 그 작품에 영향을 많이 받았거든요 <웃음> 남미 팬분들 정말 감사드립니다 <웃음> <네>. <웃음> 어, 저도 정말 감사하다는 말씀밖에 드네요 것 같아요. 정말 멀리서 이렇게 우리나라 드라마를 사랑해주셔서 너무나 감사드리고 더 글로리를 더 사랑해주셔서 정말 감사드립니다. 어, 우리나라 반대쪽에 있는 남미에서도 큰 사랑을 받다는 게 너무 신기하고 놀랍고 정말 부담 많이 되는데 정말 감사하다는 말밖에는 들을 게 별로 없는 것 같습니다. 사랑합니다. 아! explicó la razón por que hizo pues, este K-drama sobre la violencia en la escuela, el abuso y todo eso, porque la verdad es que sí pasa bastante, yo la verdad obviamente no tengo experiencia en escuelas aquí en Corea no, nunca lo viví, nunca lo vi pero sí he escuchado bastantes cosas el bullying siempre ha estado ahí en las escuelas y yo personalmente también fui víctima de bullying por un ratito. Obviamente no fue a ese extremo. Viviendo en otro país, siendo coreana hace mucho, donde no sabían ni que era Corea, obviamente pasaban cosas en donde a veces cuando estaba caminando me tiraban chicle al cabello se me pegaba chicle, cosas así muy inmaduras que sí me pasaban, pero yo nunca nunca viví una experiencia así tan extrema de bullying, pero al parecer sí es algo que pasa y por eso hay muchos suicidios lamentablemente aquí en Corea y creo que es un problema muy, muy, muy grande, y creo que por eso este drama hizo tan bien globalmente, porque todos sabemos que es un problema muy grande en cualquier lugar, esto puede pasar en cualquier país, ¿no? Creo que todos pudieron empatizar con la víctima Y aparte de la víctima También todos los que nada más están viendo Lo que está pasando sin ayudar a la víctima Pero siento que es una discusión Que se tiene que hacer en cualquier país En cualquier escuela, en la casa Es algo que todos tenemos que saber Aparte de las personas que hacen el bullying Hacen la acción De molestar a otras personas También las personas que están viendo eso Y haciendo nada, son parte del problema no. Miren a quién me encontré. Literal lo sentabas aquí al lado y dije, ¿eres Liliane? Muy, muy, muy inesperado, o sea, muy, una muy, sorpresa. Muy. Ya acabó el evento caminando rápido al estacionamiento porque no quiero pagar demasiado. Ah. Estuvimos ahí por bastante tiempo. ¿eh? Fueron como dos horas y media. La verdad hablando con los actores y especialmente con el director y la escritora me hizo querer ver la serie de nuevo, parte 1, aparte de obviamente ver la serie parte 2 que va a salir pero todo el tiempo dije ay no me acuerdo de los detalles que están diciendo de, de lo que están hablando en la entrevista porque fue hace tres meses que vi parte 1 entonces dije voy a ir a mi casa a ver parte 1, otra vez, para acordarme de todo lo que me dijeron. Pero estuvo increíble, chicos. Fue una experiencia única, la verdad. También estuvo loquísimo porque estaba sentada ahí. Y ellos nos dan los asientos, no podemos escoger. Entonces estaba yo sentada ahí. Yo vine sola, entonces estaba sentada. Y me di cuenta que yo estaba como en la parte de los influencers globales. Y hay una chica al lado de mí, como todos tenemos cubrebocas. No sabía quién era quién, no conozco a nadie. No tengo muchos amigos influencers Y vi al lado y vi que como que parecía que era asiática, no sé Dije, bueno, escucho japonés atrás Y luego como que estoy nada más viendo alrededor Y veo al lado y como que me doy cuenta que creo que la conozco Digo, espera, siento que la conozco de algún lugar Tengo que correr Bueno, les cuento que así nada más estaba como que viendo así Y veo al lado siento que la conozco como que, digo, la he visto de algún lugar y ella también como que me mira y yo nada más digo, eres Lirioni así en español, digo, ¿eres Lirioni? y yo como tengo mi cubrebocas, al principio ella no sabía quién yo era entonces me ve con cara de, ¿por qué hablas en español primero? porque tengo cara de coreana segundo, ¿quién eres? porque se asustó yo la asusté, fue de que ay ¿eres Lirioni? y ella eh, ¿quién eres? Bajé mi cubrebocas y ahí fue cuando me reconoce y fue de que, ay, sí, hola, qué loco que nos vemos aquí, he escuchado mucho de ti, te he visto y que no sé qué, yo la sigo en mis redes sociales, he escuchado, he escuchado bastantes cosas de ella y la he querido conocer, obviamente. Así, hoy en el evento nos conocimos por primera vez y fue increíble, pero en el evento también tenían a muchos invitados eh, por todo el mundo, globalmente. Porque esto estaba streaming en vivo en YouTube. Habían grabado muchas entrevistas antes de esto con fans globales, con sus preguntas para los actores. Estuvo padre. Ya vamos a regresar a casa, me duele mucho mi garganta, la neta. Me emocioné mucho más de lo que pensé que me iba a emocionar esto. Cuando regrese a mi casa lo primero que voy a hacer hoy es ver parte 1 de nuevo antes de ver parte 2 y bueno chicos como así acabó el evento quería compartirles esta experiencia con ustedes y espero que lo hayan disfrutado especialmente si a ustedes les encanta mucho The Glory y todos los actores de ahí, los veo muy muy pronto en mi siguiente video, en mi siguiente episodio del cotorreo coreano y en mi siguiente video de mi nuevo canal Tuani, los quiero mucho adiós